Bueno, buenos días, tardes a todos. Eh, la idea de esta presentación es hablar sobre un tema que es bastante nuevo, que es el tema de la gobernanza de Internet. En la historia del de, desarrollo de Internet eh, es bastante particular. Eh, Internet creció de alguna forma orgánicamente y sin eh, un control general, por lo tanto fue desarrollando sus modelos de desarrollo propios. De hecho, en realidad, eh, hemos inventado hasta un nuevo término para eso, que es gobernanza, que en realidad viene del inglés, governance, pero en realidad en español no existe. Pero gobernanza se utiliza para diferenciar de gobierno, que por lo menos en español y en nuestras culturas, tienen una connotación más de políticas públicas. La gobernanza de Internet, en realidad, eh, tiene múltiples aspectos, porque en realidad la gobernanza de Internet está dada, de alguna forma, por las características propias que Internet tiene. Internet como todos ustedes saben, es una, eh, es una red de redes que funciona colaborativamente. Cuando ustedes buscan una, una definición de Internet, la definición más apropiada en realidad es esta que acabo de decir, red de redes, término que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces, pero en realidad es la mejor definición para, para describir Internet. ¿Por qué? Porque Internet es nada más que eso. Internet es un montón de pequeñas redes, como la que ustedes pueden tener en su casa, o en su trabajo, o en su, o en su universidad, que decidieron voluntaria y colaborativamente conectarse entre sí para formar algo más grande, que es la interconexión de esas redes conocida como Internet. Esto da una característica central y el desarrollo de Internet eh, a través de este modelo ha dado una característica central. No hay un control centralizado de Internet. No hay un gran servidor en el medio que es el servidor maestro de Internet, el control central. No existe tal cosa. Internet es nada más que esta distribución mundial de redes que decidieron eh, cooperativamente eh, conectarse entre sí. Esto hace que, por ejemplo, si nosotros decidiéramos desconectarnos de Internet y todas las, la, las redes decidieran conectarse de Internet, básicamente no quedaría nada. No hay nada que queda de esa desconexión. No están estas máquinas centrales. Además, Internet tiene una particularidad de diseño, eh, que es que la, se dice que la inteligencia está en los extremos. A tal punto no existe una cosa central que en realidad cuando ustedes ven una página web, la página web está en un servidor que está en una punta de la red, no en el centro, no en este servidor central, y la página web en realidad no existe ahí. La página web es construida a través de instrucciones que son enviadas por esta interconexión de redes por el explorador que ustedes utilizan en su computadora, que tiene la inteligencia en el otro extremo, para poder construir esas indicaciones que recibe y, y, y conformar una página web por eso algunas veces si uno utiliza un explorador de una marca determinada y de otra en la misma máquina una página web puede verse diferente porque lo que están construyendo la, la, la página web es la, el, el extremo en el que están ustedes, el explorador que ustedes utilizan el navegador que ustedes utilizan de, de, de internet cuando uno lleva estos, estos principios <coughs> básicos los hace escalar a nivel global, va a entender que esta misma, la forma en que se administra Internet a nivel global, esta gobernanza de Internet, tiene esas mismas características. Hay muchos actores involucrados, es transparente, es colaborativa, y esto en realidad conforma una nueva forma, una nueva forma de, de, de colaboración. Es algo que es muy distinto lo, al, al régimen de organismos internacionales intergubernamentales al cual estamos acostumbrados, a la familia de Naciones Unidas, por ejemplo. Nosotros estamos en este momento grabando este video en un foro que es muy interesante, que es el foro de gobernanza de Internet, que es un, un foro convocado por las Naciones Unidas, pero que tiene una característica absolutamente distinta a cualquier, otra, a cualquier otra reunión de las Naciones Unidas. Por esto de que cada uno de los actores involucrados, relevantes, entonces la academia, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos, participan de, en, en, en igualdad de, de este foro. Imagínense el cambio... El cambio sustantivo que esto significa en términos de, de modelos de gobernanza. Para poder entender eh, cabalmente cómo funciona esto, tenemos que entender un poco más eh, qué es el modelo Internet. Y yo quería hablarles un poco entonces hoy de cuál es el modelo Internet, que es el que, el, el que originalmente devino en, este, en estos modelos de gobernanza. En realidad el modelo internet tiene algunas características fundamentales, que son el apropiamiento global compartido, no hay control central, lo que refería, eh, refería recién, modelos de trabajo colaborativos, incluyendo todos los actores relevantes en, en, en un campo, desarrollo basado en estándares abiertos, que de alguna forma ahora voy a hablar un poco, es el nacimiento de este modelo de gobernanza, el desarrollo de los estándares abiertos, pero que tienen tres características de, de, de abiertos. Cuando uno usa el, el, el adjetivo abiertos, eh, está refiriendo en realidad a, a tres cosas. Primero, son eh, llevados adelante por eh, sistemas, por procesos que son abiertos en sí mismos. Esto implica que eh, están llevados adelante por organizaciones que ni siquiera requieren que uno sea miembro para poder participar. Uno simplemente participa. No hay membresía para tal, no hay, no hay barreras de entrada para, para participar de estos procesos. Y además los resultados de estos procesos también son abiertos. Son abiertos los, los estándares que utilizamos en Internet en básicamente dos sentidos más. Uno es la especificación es conocida por todo el mundo de los protocolos que salen de estos, de estos procesos de desarrollo de estándares. Por ejemplo, el IP, el protocolo de Internet conocido por todos ustedes, o el POP, el SMTP, todas esas P que ustedes seguramente están acostumbrados a, a trabajar con, eh, son son ejemplos de este, de este modelo de desarrollo de estándares eh, la especificación de, de estos protocolos es conocida por todo el mundo con lo cual cuando uno tiene que desarrollar sobre esos protocolos software conoce al dedillo la, espe la especificación de forma tal de que sea mucho más eficiente la, la, la utilización de estos protocolos digamos para ponerlo en términos más mundanos no es la fórmula de la coca cola que no es conocida por nadie los estándares son abiertos uno entra en, en, eh, ...los busca en Google y están ahí disponibles para, para todo el mundo... ...en un formato de texto puro, cosa de que tampoco el software que uno utilice... ...para leerlos sea un inconveniente. La segunda característica de abiertos también es que eh, no, no están licenciados... Eh, ...con lo cual no hay que pagar un canon por la utilización de, de esto. Imagínense cuán diferente sería el desarrollo de Internet si cada vez que... ...utilizamos el protocolo de Internet o cualquiera de la familia de los protocolos... ...que, que, que, la, que utiliza Internet tuviéramos que pagar un centavito de dólar, seguramente no, no habríamos llegado a la cantidad de usuarios que hemos llegado tan, rápida, tan rápidamente como lo hemos hecho. Entonces, la, la característica de, de apertura, y apertura no en un sentido noventista neoliberal, digamos, sino eh, apertura en el, en el sentido que yo re, recién les, les comentaba, de que es abierto y transparente eh, y participativo el proceso, eh, es, es, es una característica fundamental del desarrollo, del desarrollo de Internet. Pero la segunda característica fundamental que tienen estas estructuras de gobernanza es lo que en inglés se dice bottom-up, que es de abajo hacia arriba en español, si se quiere, pero que en realidad no tiene una traducción muy buena, así como nos pasaba con gobernanza también, que, que le inventamos. En realidad es muy probable que, que en cualquier, inclusive en español, lo vean reflejado como bottom-up, más que de abajo hacia arriba, porque es más claro en inglés el concepto que en, que, que en español. Pero bottom-up quiere decir básicamente que en vez de ser impuestos desde arriba para abajo, son modelos de desarrollo que, que, que tienen en cuenta lo que las bases necesitan y eso llevan la, la producción de, de, de los modelos de gobernanza para arriba. Entonces la, las políticas, no en términos de políticas públicas, sino en términos de procedimientos y, y, lo, y la tecnología, los estándares que, que, que utiliza Internet, están basados en, esta, en estos conceptos. Y ese es un cambio que, a la hora de pensar los modelos de gobernanza, es un, cambio, es un cambio importante. Es fundamental, además, o sea, nosotros entendemos que eh, estas características son vitales para el desarrollo de Internet y que deben ser preservadas, además. Y buena parte de la, de la lucha, si se quiere, digamos, del trabajo día a día que tenemos algunos, es preservar estas características fundamentales de Internet para poder, para poder mantener Internet como un... Eh, catalizador de crecimiento y de innovación. Eh, siempre decimos que hemos, digamos, no, en la historia de la humanidad no hay ninguna tecnología que haya sido adoptada tan rápidamente como Internet. Rápidamente, en términos históricos por lo menos, hemos llegado a los 2.500 millones de usuarios. Ahora, una matemática rápida permite felicitarnos, digamos, por haber llegado tan rápido decir, batir el récord de, de adopción de una tecnología, pero al mismo tiempo implica que 5.000 millones de personas todavía no están conectados a Internet con lo cual eh, es una tarea fundamental mantener las características de Internet en pos de poder llegar a conectar a, a la mayor cantidad de personas posibles. Digamos que hay tres características fundamentales. Yo les hacía mucho hincapié en la apertura, pero el tema del acceso y la transparencia son, son, son dos características que también son fundamentales. En este sentido hay muchas discusiones que se llevan adelante y muchos foros que se llevan adelante que, que hacen que eh, sea fundamental eh, participar. Acuérdense que no hay membresías en general para participar en estas cosas, con lo cual están todos invitados a participar, eh, pero participar e involucrarse implica estar eh, de alguna forma formando parte de, de la creación del futuro de Internet y por ende en realidad con, la, con las características y las capacidades transformativas que tiene, que tiene Internet, estar formando parte de lo que va a ser el futuro de la humanidad, si se quiere. Eh, Estamos en este momento, les decía, en, un, en una instancia fundamental de, de gobernanza de Internet, que es el foro de gobernanza de Internet. El foro de gobernanza de Internet es un foro, yo les decía hace un rato, que es convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas todos los años. Este año se está desarrollando en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Eh, es la séptima edición del foro de gobernanza de Internet y es un foro que... Eh, sale de un proceso tam también liderado por otra organización perteneciente a la familia de Naciones Unidas que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones que llevó adelante entre el 2002 y el 2005 un proceso que se conoció como la cumbre mundial de la sociedad de la información, donde por primera vez eh, y no fue así desde el principio sino que costó bastante trabajo conseguirlo se consiguió un foro que fuera multiparticipativo, esta cuestión de que todos los actores relevantes pudieran participar desde el mismo foro. Digo que no fue así desde el principio porque en realidad el proceso que llevó tres años terminó siendo mucho más multiparticipativo de lo que comenzó siendo. Eh, eh, la verdad que, que, que costó bastante trabajo pero al mismo tiempo hay que estar muy agradecido la, por la posibilidad de que haya sido así. Eh, uno de las de la, digamos, el, el, el documento final de la, de, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se conoce como la Agenda de Túnez, porque la última reunión fue, fue llevada adelante en Túnez, y eh, entre los varios puntos recomienda la creación del Foro de Gobernanza de Internet, que es donde estamos ahora. El Foro de Gobernanza de Internet originalmente en realidad estaba establecido para un periodo de cinco años, eh, que terminó... Hace dos años atrás, eso fue la edición del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Son las cinco que estaban establecidas, que se realizaron en Atenas, Río de Janeiro, eh, Haiderabad, Sharm el Sheikh en Egipto y la quinta fue en, en Vilnius, Lituania. Y eh, se consideró que la, eh, eh, que, que la trayectoria del foro había sido suficientemente buena como para renovarle el mandato como para cinco años más, con lo cual estamos en el segundo proceso ahora del foro de gobernanza de internet. foro de gobernanza de internet, y como para que entiendan también los nuevos modelos de gobernanza que, que es interesante, tiene algunas particularidades que, que, que vale la pena mencionar. Primero, lo que le decía hace un rato, la cuestión de, de que todos los actores, que, sea, que es, pese a que es un foro organizado por, la, por una organización intergubernamental como es la Naciones Unidas, el, el, el foro está abierto a todos los participantes en igualdad de condiciones. Y esa es una característica importantísima la segunda característica fundamental que tiene es que es estrictamente un foro esto es un lugar donde se discuten eh, mejores prácticas y recomendaciones experiencias etcétera pero no se toman decisiones esto es bastante sorprendente en realidad para todos eh, viajar tantos kilómetros para saber que no se va a tomar una decisión sobre absolutamente nada y más que nada en realidad es sorprendente para los gobiernos que están acostumbrados a otra lógica eh, Ustedes sabrán, digamos, en general, los, los foros gubernamentales terminan generalmente con la declaración de, o con la firma del tratado de, donde se establecen conclusiones básicas que, que hacen a la esencia de lo que se trató en ese foro o en, esa, o en esa reunión. Bueno, específicamente y a propósito, este foro fue diseñado de manera tal que no se produzca ese efecto. ¿Por qué? Primero porque... Eh, entendemos, eh, se, se entendió en su momento que, que había mucho más valor en realidad en simplemente poder compartir, compartir experiencias, compartir mejores prácticas, eh, que eso en realidad en un proceso iterativo, en realidad a través de los años, llevaba a, a mejores conclusiones que la necesidad de forzar un acuerdo cada vez que nos reuníamos. Pero sobre todo por una cuestión de prácticas, eh, en general los, la, los, los eh, las reuniones intergubernamentales que terminan en un tratado, en una declaración, tienen una mecánica que es bastante perversa, en realidad, donde uno tiene, o bien llega a la reunión con el documento ya acordado, con lo cual lo que se discute en la reunión no tiene ninguna importancia, o si no se pudo, porque en general, si no se pudo hacer este mecanismo, es que no se pusieron de acuerdo los gobiernos antes para, para llegar con un documento acordado a la reunión, lo que pasa es que mientras se está discutiendo la, los temas sustantivos en, en la reunión, en un salón separado hay cinco personas que a puerta cerrada están discutiendo, el, están discutiendo el documento, con lo cual lo que digamos en la reunión tampoco tiene importancia. De forma tal, de hacer sustantiva la discusión en las reuniones, se decidió que uno de los requisitos necesarios es que no se tomaran decisiones. El no tomar decisiones hace que lo que se discute tenga, tenga mucha más relevancia que, que, que de otra manera. Y ese es por lo menos el experimento que estamos, que estamos llevando adelante. Eh... Lo que sí se hace es sacar conclusiones de alguna forma, en realidad ni siquiera conclusiones, en realidad se reportan lo que, lo que se dice, y es muy interesante leer los reportes, después están disponibles obviamente en www.intgovforum.org. Eh, eh, es muy interesante porque básicamente lo que dicen los reportes es, bueno, hubo gente que dijo A, gente que dijo Z, y un montón de gente que dijo unas cosas en el medio, digamos, otras, letras, otras letras en el medio. Pero... Pero no hay una conclusión definitiva, ni, ni siquiera en ese reporte se dice, ni, ni siquiera pareció que A fuera más importante que, que, que Z, sino que simplemente se establece que se dijo A, B, C, D, E, F, hasta Z, y se, se, se, se emitieron sus opiniones. En el transcurso del tiempo, en realidad, este esquema de, de, de gobernanza hasta ahora nos está, nos está dando buenos resultados. Igualmente, no es el único escenario de gobernanza que tiene, que tiene Internet, Internet por sí misma por esta característica que, tiene la, que, que yo refería antes, que tiene la misma Internet, de ser dispersa, de no haber una cuestión central, tampoco tiene un único eh, o, organismo de gobernanza. Eh, eh, existe lo que nosotros llamamos el ecosistema de Internet, donde hay múltiples actores que intervienen en diferentes, eh, en diferentes instancias, cada uno aportando para una, una gobernanza global de Internet, pero no necesariamente coordinada, sino que en realidad cada una de las cosas pasan en paralelo. Eh, nosotros identificamos, en la presentación van a poder ver los gráficos, eh, pero básicamente eh, seis instancias de, distintas que tienen que ver con la gobernanza de Internet, una que tiene que ver con el, este desarrollo de estándares, que, que yo les mencionaba otro, eh, hace un rato, perdón, otro, otro grupo que tiene que ver con los grupos que se dedican a administrar eh, nombres, y domi, eh, nombres de dominio y números en Internet, los nombres de dominio como www.google.com o las direcciones IP en su versión IPv4 y IPv6, los que se dedican a los desarrollos de política global, local y regional, que sean intergubernamentales o no, o sean, o sean del de, de sector no gubernamental, aquellos grupos, de, aquel grupo de, de, de instituciones que están dedicados a la educación y el desarrollo de capacidades específicamente, los usuarios, son otro grupo de, importante, y aquellos que son proveedores de servicios, sobre todo el sector privado, que, que, que nos proveen servicios de Internet. Vamos a tener en, en la presentación que ustedes van a ver cuando estén viendo este, este video, van a tener cada uno de estos sectores con algún grado de con algún grado de, eh, de detalle mayor, pero eh, verán que muchos de estos grupos, ni siquiera es uno solo de los actores el que participa, sino que participan gobierno, sector privado, sociedad civil, de comunidad técnica, diferentes actores se van mezclando para cada uno de estos grupos y producen diferentes resultados la interacción bajo el marco de este, de, de, de este paraguas de los diferentes actores producen diferentes instancias de gobernanza de internet en resumen el, el, el foro de gobernanza de internet que que, del cual estamos hoy participando no es el organismo central de la gobernanza de internet sino es el lugar donde cada una de estas instancias que ustedes ven en el gráfico se juntan una vez por año para compartir sus experiencias y buenas prácticas. Y simplemente eso, sin conclusiones. Eh, quedamos a la, a la apertura ahora de, de, de preguntas y respuestas. Me parece que como introducción esto, esto me sirve. El mundo de, de la gobernanza de Internet es infinito, pero sobre todo es naciente e incipiente, con lo cual... Eh, seguramente para muchas de las preguntas que me hagan tendré respuestas pero para algunas no, porque todavía está por verse. Lo mejor está por venir, así que eh, métanse en el tema de la gobernanza de Internet, que la verdad que es muy interesante y muy valioso, y además es un lugar donde uno puede apostar a hacer cambios reales para el futuro, donde uno puede intervenir directamente y ser parte de la construcción del futuro. Les agradezco mucho, queda a disposición.